Buen día, mi nombre es Enrique Martínez Meyer, yo soy investigador en el Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México y ahora temporalmente me encuentro en el Centro del Cambio Global y la Sustentabilidad en la ciudad de Villahermosa, en Tabasco, también en México. Y junto con Marlon Cobos, quien es estudiante en la Universidad de Kansas, les vamos a presentar el día de hoy el tema de la incertidumbre en los modelos de nicho. Este tema lo, lo hemos preparado en dos grandes secciones. La primera es la introducción y algunas bases conceptuales y las fuentes de incertidumbre que presentaré yo. Y la segunda sección que la presentará Marlon es sobre la estimación y la representación de la incertidumbre. Comenzamos entonces. Bueno, en primer lugar... Eh aquí están los datos sobre el curso en las ligas para que ustedes vayan al a la información del temario, al correo electrónico en el que pueden escribirse, escribir, escribirnos a nosotros eh, el formulario de inscripción, el documento en google para someter las preguntas de cada semana y todo lo que necesitan para comunicarse Bueno. Vamos a dar inicio. Aquí vienen los datos de Marlon, donde lo pueden contactar y los míos también. Comencemos con lo primero. ¿Qué es la incertidumbre? Bueno, podemos definir la incertidumbre como una medida del desconocimiento de que también un modelo representa la realidad. Es decir, es, es un estado de ignorancia sobre qué tan lejos estamos del conocimiento del sistema y qué tanto nuestros modelos lo representan bien o no, o qué tanto un modelo o un sistema va a reaccionar en un futuro o entre un conjunto de posibilidades cuál es el mejor. y la incertidumbre está asociada, pero no es lo mismo, a otros dos conceptos, que son el error y la variación. Pero de hecho, en la literatura, por lo menos en la literatura de, de los modelos de nicho, en muchas ocasiones se usa de manera indistinta con el error, o por lo menos no lo distinguen adecuadamente. Pero... Eh, Vamos a, a poner un, un, un ejemplo ilustrativo que permita entender mejor la diferencia entre estos tres conceptos. Vamos a jugar al tiro al blanco. Entonces aquí tenemos, tenemos un, una diana y tenemos un arco. Vamos a jugar al, al arco y las flechas. Y eh, lo que vamos a hacer es que la diana representa nuestra realidad en donde el ojo de la diana es lo real y las flechas que nosotros lancemos son los modelos que nosotros vamos a ir generando y en un primer caso, el, un modelo que generemos y lo contrastamos contra la realidad nosotros podemos medir la distancia que existe entre el modelo y la realidad podemos medir entonces el error asociado de ese modelo el inverso del error es la exactitud. Eh, en otro caso, nosotros generamos un conjunto de modelos. Nosotros no nada más podemos medir la distancia de ese conjunto de modelos a la diana, al ojo de la diana, sino que también podemos medir la distancia que existe entre, entre una flecha y otra, entre un modelo y otro. Y con esa medición nosotros podemos obtener una estimación de la variación o de la dispersión de los modelos. El inverso es la precisión. Entonces, con estos dos, en estas dos mediciones, nosotros podemos tener un conjunto de posibilidades. En el primer caso, lo que nosotros observamos es un conjunto de modelos que no representan bien la realidad, entendiendo a la realidad como el ojo de la diana, el punto rojo, y que además tienen una enorme dispersión, entonces esto es un conjunto de modelos que tienen relativamente alto error y además alta variación, es decir, son poco exactos y poco precisos. En el segundo caso, tenemos un conjunto de modelos en donde tampoco representan bien la realidad, es decir, tienen un grado de error relativamente alto, sin embargo, la distancia entre ellos es, es corta, es relativamente más corta que en el primer caso entonces son modelos con un nivel de error alto pero con un nivel de variación baja, es decir son eh, poco exactos pero son precisos en un tercer caso nosotros tenemos modelos que se acercan más a la realidad, que la representan mejor entonces eso quiere decir que el error es más bajo o son más exactos pero tienen una alta dispersión o una alta variación. Finalmente, en el último caso, en el mejor de los casos, los modelos representan adecuadamente la realidad, es decir, su distancia respecto a la realidad es corta, hay un error bajo, y además están muy cercanos entre sí, entonces son consistentes, hay poca variación. Bueno, eh... En el caso en el, en el que nosotros no conocemos la realidad o no tenemos una buena idea de dónde está la realidad, nosotros podemos generar una serie de modelos y podemos medir su variación, pero si no tenemos el punto de referencia de la realidad, puede estar allí, puede estar allí, puede estar allí, nosotros no tenemos una idea de su error y eso ese desconocimiento, es ignorancia, es lo que conocemos como, como la incertidumbre. Entonces, eh, noten que la diferencia entre error e incertidumbre es que el error es una medida respecto a la realidad y la incertidumbre no tiene ese valor de referencia. Y en el mundo de la modelación de nichos hay dos tipos de errores principales. Hay más tipos de errores, pero los dos principales son cuando tenemos un modelo que no representa bien la realidad porque no captura bien los puntos de presencia de una especie, ese es el error que se llama de omisión y el caso opuesto es cuando sobreestima la distribución de la especie en donde y, clasifica equivocadamente la ausencia de la especie con presencia y ese es el error de comisión. Más adelante en el curso va a haber sesiones completas sobre el tema de la validación de los modelos y la evaluación de los modelos de nicho en donde se, se abordará con mucha más profundidad el tema de los errores. Pero simplemente lo quería yo mencionar. Bueno, eh, la incertidumbre en los modelos de nicho surge por dos, tal vez tres factores en realidad eh, por los errores o las incertidumbres asociadas a los datos de entrada por un lado eh, también a los errores y a la incertidumbre que se genera a partir de los procedimientos o, o el, la, la forma y de las estrategias de modelación existe un, un tercero que es de todos esos factores imponderables que no se están considerando en, el, en la modelación y que, pues en realidad, hacen del tema del nicho ecológico y de la distribución de especies un, un, un sistema bastante complejo. Los modelos, siendo una representación bastante simple de eso, pues no alcanzan a abarcar esa complejidad. Lo veremos un poquito más adelante. Bueno, vamos a empezar con la incertidumbre generada por los registros biológicos. Eh, vamos a empezar con los de las presencias. Ya hubo una sesión sobre los registros biológicos y ya sabemos que uno se puede equivocar por lo menos de dos formas. O, si no equivocar, por lo menos en donde exista incertidumbre, a nivel taxonómico, es decir, que existan errores o por lo menos que existan dudas sobre la identificación de la especie que nos interesa modelar. Y la segunda categoría es eh, la incertidumbre surgida de imprecisiones o de errores en la georreferenciación. Estas imprecisiones o estos errores están asociados a cómo se registran las especies en los ejemplares de museo pues las etiquetas a veces la información es es ambigua, no es completa y en los aparatos más recientemente pues eh, los gps tienen un, un margen de error asociado del aparato mismo o en los procedimientos de la georreferenciación también pueden surgir errores e incertidumbre bueno y si en los registros de presencia hay, están sujetos a error y a incertidumbre, pues los registros de ausencia todavía mucho más, eh, porque es difícil tener una certeza absoluta de cuando uno va al campo, en muchos casos, claro que no siempre, de cuando uno va buscando una especie en particular y no la encuentra, de estar seguro que la especie no está allí, siempre hay problemas de sesgo de muestreo o de, o de especies que son bastante crípticas y que no es nada fácil encontrarlas, en fin, las ausencias son mucho más sujetas a errores de incertidumbre que las presencias. Siempre nos queda esa sombra de duda de saber si en realidad no estaba la especie o simplemente no la encontramos. Voy a mostrarles un ejemplo del de efecto que puede tener la incertidumbre asociada a los registros para los modelos de nicho. Este es un, un ejercicio desarrollado ya hace bastantes años por, por uno de, los, de las personas que más se ha involucrado en el tema de, de los registros biológicos y de la col, control de calidad de los registros, que se llama John Wichorek. Y lo que él hizo con los registros de esta TUSA, que tiene una distribución en los Estados Unidos y en el norte de México, fue eh, calcular a partir de los datos que venían en las etiquetas de, la, de, de colecta, el error que puede estar asociado por ejemplo en este caso una localidad que dice en, en la ciudad de, de Davis en california si uno va a la ciudad de Davis en california pues la ciudad no es un punto sino es un área entonces allí empieza a haber un tema de incertidumbre de en qué posición exacta pone uno el punto para para referirse a la localidad de colecta de la especie si nada más trae como información que la capturaron en Davis california entonces eh, a partir de esa información con un cierto nivel de ambigüedad se calcula un, un radio de error y en, en esta figura lo que ustedes pueden ver son esos círculos que representan esos, esos, esas áreas de incertidumbre asociados a los registros por la forma en que están descritos en las etiquetas de colecta entonces lo que hizo John Wichorek fue eh, para cada uno de esos círculos que tenían tamaños bastante grandes, ahí ustedes pueden, pueden ver que eh, estaban más o menos en un promedio de 3.3 kilómetros de, de radio calculó y bueno, lo calculó simplemente generó una serie de, de puntos al azar dentro de cada uno de esos círculos y luego con diferentes colecciones de puntos extraídos de esos círculos de, de incertidumbre, generó modelos y comparó los modelos considerando esa incertidumbre y los modelos sin considerar esa incertidumbre. Lo que ustedes ven en esta figura, en los polígonos más oscuros, es el modelo pues que se generan normalmente, como uno obtiene las, las localidades, y los registros, y con eso modelo Y lo que ustedes ven en rojo son las variaciones que observo en los modelos generados a partir de este proceso de selección de puntos dentro de los, de los círculos de, de incertidumbre de cada una de las localidades. Entonces ustedes pueden ver que puede haber desplazamientos muchísimo, muy grandes, en términos de área y de distancias y de magnitud de cambio en los modelos cuando uno considera la incertidumbre. Entonces, y la lección de este ejercicio es que la incertidumbre tiene un efecto directo, la incertidumbre en los registros de colecta tiene un efecto directo sobre eh, los modelos y la calidad de los modelos. Bueno, ahora vamos a ver la incertidumbre que está asociada a las capas ambientales. Eh, se genera error, incertidumbre en las capas ambientales desde el momento en que se procesan. Y todo el mundo conoce las capas de WordLink, por ejemplo, que son de las más utilizadas. Ya también hubo una, una sesión sobre, sobre las variables del ambiente que se utilizan en la modelación de nicho y ahí se habló mucho sobre calidad y los tipos de, de variables, etcétera. Entonces esto nada más es una, un recordatorio respecto a eso, pero eh, en los procesamientos para generar las superficies eh, que se utilizan en la modelación cuando provienen de estaciones climáticas como es el, el caso de Worldclim, eh, pues los mismos procesos estadísticos de interpolación espacial pues generan error y generan incertidumbre asociada. Eh, particularmente eh, asociada a la densidad de las estaciones climáticas y como ustedes pueden ver en esta figura del lado izquierdo hay amplias zonas del planeta en donde la, la densidad de las estaciones climáticas pues es muy baja y entonces esas zonas tienen un mayor nivel de incertidumbre o de que también son los valores que representan esta variable en particular. Bueno, ya en, el, en la generación de los modelos de nicho y hay decisiones que uno debe tomar respecto a las capas ambientales que uno va a utilizar. Y ¿Cuáles capas? ¿Cuántas capas? Son de las preguntas más importantes que uno debe de, de decidir. Eh, respecto a eso, lo que ustedes ven en esta lámina es un ejercicio para una una planta endémica de la península de Baja California, de la parte central de la península de Baja California, que es conocida como el Sirio, eh, en donde eh, lo que estamos mostrando aquí es el efecto que tiene el tipo y el número de variables que se están utilizando. En la figura del extremo izquierdo, en la primera figura, se utilizaron solamente tres variables de, del conjunto de variables Bioclim, como, como las del tipo de WordClim, pero estas fueron realizadas para México. Eh, y en el segundo panel son tres, los tres primeros componentes de las 19 variables de WordClim o de, de BioClim, eh, en donde pues, uno supondría que los componentes principales capturan la mayor variabilidad de las condiciones del ambiente sin embargo el modelo generado como ustedes pueden ver con Maxent con ese conjunto de tres variables variables Bioclim y ese conjunto de tres componentes principales es bastante diferente siendo en términos de calidad mucho mejor el modelo generado con las variables de Bioclim entonces eh, lo que nosotros aquí tenemos pues es como tenemos datos de colecta en el campo pues tenemos una noción de la realidad y entonces podemos medir el error pero también podemos ver que hay un, una incertidumbre asociada a la decisión de cuántas y cuáles capas se utilizan. En los dos paneles siguientes, en el panel 3 y en el panel 4, es la misma comparación solo que en lugar de utilizar tres variables se utilizaron siete variables en el caso del panel número 3 son variables de, de Bioclim y en el eh, panel 4 son los siete primeros componentes principales y seguimos observando que las variables de, de Bioclim eh, presentan una mejor representación de la distribución geográfica de la especie y bueno como este trabajo lo hicimos nosotros y, y visitamos en el campo esas localidades, fuimos a sacar esos datos y eh, también les puedo decir que no es nada más que el modelo generado con las variables Bioclima esté sobreajustado porque los ambientes que se representan con los componentes principales como de lugares adecuados para la especie pues no presentan las condiciones climáticas adecuadas para esa especie, entonces el mensaje aquí es que el, la decisión de cuáles variables y cuántas variables es determinante para la calidad de los modelos y es otra fuente de incertidumbre. Bueno, y, y en términos de, de modelos que se pretenden proyectar o transferir a... Otros escenarios climáticos, por ejemplo, para estudios de efectos del cambio climático pasado o futuro sobre la distribución de las especies, es la reina de las fuentes de incertidumbre en esto de la modelación de los nichos. Ustedes saben que hay una docena de laboratorios alrededor del mundo que generan escenarios para... Eh, modelar, digamos, las condiciones futuras del clima. Entonces, esos laboratorios producen los que se conocen como modelos generales de circulación y cada laboratorio tiene distintas versiones de, de los modelos generales de circulación y encima están pues, los escenarios de emisiones, los más actuales son los que se conocen como RCPs y eso se refiere al nivel de concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Entonces, entre la combinación de, de modelos generales de circulación y de escenarios de emisiones, pues existen varias decenas de posibles escenarios climáticos para el futuro, además de los diferentes horizontes temporales. Entonces, eh, la variación o la incertidumbre que existe alrededor de las eh, respuestas que pueda tener la biodiversidad dadas las condiciones futuras es altísima porque toda esa enorme gama de escenarios plausibles pues genera un, una vasta acumulación de incertidumbre en estos escenarios. Bueno, eso es respecto a los datos que se utilizan para para generar los modelos, pero también existe incertidumbre asociada a los procedimientos de modelación, propiamente a los algoritmos que se utilizan para la modelación. En este sentido, y lo que ustedes están viendo en, en la imagen es la representación en dos dimensiones ambientales, la precipitación en el eje de las X y la temperatura en el eje de las Y, del nicho de una especie modelada con diferentes métodos o diferentes algoritmos. Allá arriba de cada una de, de las figuras está el nombre de la del algoritmo que se utilizó para, para la modelación, está Klim, distancias euclidianas, de Mahalanovis, de Gauer, el ENFA, los este, Support Vector Machines, GAR, red, red Neuronal, y lo que ustedes pueden ver es que cada uno de ellos reconstruye el nicho de la especie, de, de la especie en cuestión de una manera distinta y esto es en el espacio ambiental, si esto nosotros lo proyectamos al espacio geográfico obviamente la distribución eh, potencial que se genera a partir de estos modelos pues es es muy diferente o puede ser muy diferente y cuál de estos es correcto? bueno, si nosotros tenemos datos de validación pues nosotros podemos estimar el error y entonces tenemos una idea de la incertidumbre asociada. Y eso es fácil, o eso es una práctica común, cuando uno está haciendo eh, modelos en un tiempo y en un espacio en donde se tienen datos de validación. Eh, pero hay situaciones en las que no tenemos datos de validación, ahorita los mencionamos. Una práctica común cuando se tiene un conjunto de modelos o de algoritmos que generan resultados pues variables, es el uso de, de ensambles. Es decir, uno eh, combina los resultados de cada uno de esos algoritmos y mide el consenso, que hay diferentes formas de combinar y hay diferentes formas de medir el consenso entre, entre los diferentes algoritmos, pero la idea general es esa. Y lo que uno mide allí, pues es la variación que existe entre los modelos. Entonces eh, se entiende, o por lo menos eh, se supone, que las regiones en donde hay menor variación, pues hay también menor incertidumbre pero esto puede no ser cierto porque uno puede combinar modelos malos y puede haber poca variación pero puede haber un error grande y entonces el nivel de incertidumbre no se reduce sino es alto en el tema de, de la generación de ensambles pues también hay, hay corrientes que están a favor y hay corrientes que no están a favor ¿no? Y una de las críticas más importantes que se ha hecho al, al uso de los ensambles es que eh, no se pone mucho cuidado en, en qué se ensambla, con qué. Aquí hay dos aspectos importantes a mencionar. En primer lugar, hay modelos que, como salida del modelo, es una estimación de probabilidad de la presencia de la especie, por ejemplo, los... Los de tipo regresiones, en donde se tienen presencias y ausencias, uno puede estimar la probabilidad de, la pre de presencia de la especie. Y hay otros, sobre todo aquellos en que no se tienen datos de ausencia, en donde más bien las salidas, aunque estén en una misma escala, que sea de 0 a 1, que parezcan probabilidades, más bien representan índices de favorabilidad ambiental para las especies. Entonces uno, si combina ese tipo de, o sea, un, un tipo de, de salidas con otro tipo de salidas está uno literalmente mezclando peras con manzanas. Y entonces hay que tener cuidado en que uno esté mezclando las mismas cosas. Por otro lado, un segundo aspecto que es muy importante es que si uno tiene un buen modelo y lo combina con un mal modelo, entonces el, el resultado de esa combinación es un modelo degradado, un modelo bueno degradado, entonces es importante saber hacer los ensambles, en donde primero se haga una selección de los modelos de, de mejor calidad y luego se ensamblen esos modelos y no todos, bueno eh, estas variaciones que se observan en los, en los resultados de, los, de la modelación con diferentes algoritmos se ve, lo voy a poner así, brutalmente exacerbada cuando los modelos se proyectan o se transfieren a otros escenarios climáticos. Y en lo que ustedes están viendo en, en su pantalla es un análisis que hicimos hace muchos años ya, pero que es bastante ilustrativo del peligro que uno corre cuando uno no hace los modelos de una manera muy consciente, pensada lo que ustedes ven acá en, en este conjunto de figuras en la figura inferior del lado derecho, la que tiene un círculo rojo es la distribución actual de una especie de planta en el, en, en el sur del continente africano, en, el, en Sudáfrica esa es la distribución actual y lo que hicimos en este ejercicio fue proyectar a un escenario futuro, al mismo escenario futuro, los modelos generados con esos nueve algoritmos que están en la lista del lado derecho. Lo que ustedes pueden ver allí es el producto de esas proyecciones. Es importante aclarar que en este ejercicio se controlaron todos los demás factores, lo único que varió fue el algoritmo utilizado, es decir, fueron los mismos datos de calibración, los mismos datos de validación, los mismos escenarios al futuro, etc. Entonces lo que ustedes están viendo allí es que dependiendo del algoritmo que ustedes utilicen es la, digamos entre comillas, respuesta de la especie a el cambio climático o es la distribución potencial de esa especie bajo el escenario climático futuro. Y ustedes pueden ver por ejemplo, en el, en el mapa del eh, lado izquierdo inferior, que se modelo con Glim, con un modelo lineal generalizado, que eh, el modelo dice que va a haber una eh, expansión de la distribución potencial de la especie hacia el futuro. Pero si ustedes observan, eh, por ejemplo, en el en el centro de los mapas, el del lado derecho, que es con, con un algoritmo genético GARP, que hay una reducción de la distribución potencial de la especie para el mismo escenario. Entonces, eh, a la especie le va a ir según el algoritmo que ustedes utilicen para modelar. Y eso es, desde mi punto de vista, gravísimo. Entonces, eh, aquí en... En términos de la incertidumbre, pues es, es enorme. Es decir, hay algoritmos, como ustedes lo pueden ver en la gráfica, que modelan, y bueno, el resultado del modelo es una expansión y otra serie de algoritmos que el resultado de la modelación es una, una reducción de la distribución potencial. Entonces, ni siquiera en la dirección de cambio se ponen de acuerdo. Eh, es un problema grave y claro, el nivel de incertidumbre en las proyecciones y en las transferencias puede ser altísimo aquí, si se está utilizando incluso el mismo escenario, imagínense cuando se utiliza un conjunto de escenarios, un conjunto de laboratorios y un conjunto de, de algoritmos para generar un modelo para una especie o una serie de modelos para una especie, pues el nivel de variación y de incertidumbre que está asociado a eso. Bueno, eh, y ¿por qué? ¿Por qué resulta así? ¿Por qué son tan dispares los resultados de los algoritmos? Bueno, en buena medida tiene que ver con la incertidumbre asociada a la respuesta de los algoritmos a lo que se llaman climas no análogos. ¿Qué es esto? Bueno, los climas no análogos se definen como aquellas combinaciones ambientales en el escenario alternativo, es decir, en el escenario futuro, por ejemplo, en este caso, que no se encuentran en el escenario base o de calibración. Entonces, cuando el modelo es entrenado bajo un conjunto de condiciones ambientales y es proyectado a otro escenario en donde hay un conjunto diferente de combinaciones ambientales, pues allí los algoritmos responden en la forma en que están programados o pues, depend dependiendo de la naturaleza del algoritmo. Pueden extrapolar o pueden truncar o, o, o hacer este, algún tipo de, de eh, manipulación estadística o, o numérica. Entonces el hecho de la presencia de, de climas no análogos eh, genera una importante incertidumbre en las transferencias de, de los modelos de un escenario a otro. Entonces es importante evaluar, medir la cantidad y magnitud de... de variación o de climas no análogos entre los escenarios que se quieran transferir los modelos. Bueno, y finalmente, pues está todos los imponderables asociados a los sistemas complejos que queremos nosotros trabajar en cuando uno modela la distribución de la especie o el nicho ecológico de una especie. Los, los factores propios de la biología y de la ecología de las especies. Los modelos, recuerden, los modelos de nicho son, son bastante simples, aunque en su elaboración matemática pueden ser complejos, en su fundamento son bien simples. Es una relación que existe entre una serie de registros y las condiciones ambientales en donde se encuentran y pues eh, la búsqueda en una región de esas condiciones ambientales estimando una probabilidad de presencia o un índice de de favorabilidad del, del ambiente, etcétera Pero no se toma en cuenta la biología de las especies en todo esto. Y, y existen un, una serie de factores que desde luego tienen una influencia fuerte tanto en el nicho como en la distribución. ¿no? La capacidad de adaptación de las especies, la evolución, las interacciones con otras especies, la capacidad de moverse de un lugar a otro. Siempre está la historia eh, asociada al por qué las poblaciones de una especie están donde están. Y una serie de imponderables y el azar que están jugando todo el tiempo en todos estos fenómenos. Entonces, eh, pensar que los modelos de nicho van a, van a cubrir todos estos factores, pues es, es una postura bastante inocente ingenua de, de la capacidad y de la posibilidad de los modelos de nicho para hacerlo entonces lo importante es que pues nosotros no, en, en, en muchos casos no tenemos la posibilidad de reducirles esa incertidumbre porque ni siquiera conocemos cuáles son los factores que pueden estar influyendo en esa especie en ese lugar pero es importante tener siempre en la mente que, existe, que existen esos factores y que están generando un un nivel de incertidumbre asociado a nuestros modelos y en la medida que nosotros podamos evaluarlo en la medida que nosotros podamos medir los errores medir la variación para tener una idea de la incertidumbre vamos a tener una, una mejor interpretación de nuestros resultados entonces yo por mi parte aquí termino y Marlon va a seguir con este tema en la parte más aplicada sobre la representación y la evaluación de, de la incertidumbre. Muchas gracias y estoy atento a todas sus preguntas.